¡Mira! ¡Oh, qué rico! ¡Oh, qué rico, sí! ¡Oh, qué bueno! Rosita de manzana. ¡Ay! Estoy... Rosita mira. Muy bien. ¡Claro! Mira, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Muy bien. Muy bien. Sí, que soy yo, no, no te comida.